Gracias, a Fulvio, por esas informaciones interesantes. Bueno, miren, el, la administración pasada del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís tuvo la, la decisión, tomó la decisión de hacer un contrato de eh, recogida de basura, no, de desechos sólidos en toda la ciudad con una empresa local. Se trata de móvil soluciones ambientales. El gerente general... ...de esa empresa Eric Reset está con nosotros. Y precisamente lo hemos invitado por la gran cantidad de quejas que hemos recibido en este programa... ...del tema del retiro de los desechos sólidos. Hay que hablar, hablamos, vamos a hablar con Eric precisamente para saber qué está ocurriendo... ...si realmente eso se corresponde con la verdad o si hay alguna dificultad por la que están atravesando ellos... ...y que el, la, el retiro de los desechos no se está haciendo con tanto desempeño como se hacía hace un tiempo. Así es que, gracias, Siri por aceptar nuestra invitación. Te agradecemos infinitamente que estés ahí. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Yo me siento muy contento bueno. de la invitación que ustedes me han hecho. Y estoy siempre a la disposición de cada uno de ustedes. A Carolina, Yerian, Fulvio, Amado. Y mi amigo Francis. Te, te, es muy grato verte porque mm. yo tenía mucho tiempo que no te veía. Sí. sí. No es que <risa> de eres, no es, un hombre de, hombre, es un hombre de acción, ¿no? De, de, de, Así es. De, de medios. ¿Qué eh, está pasando? Eh? Mira, amado, la situación con los residuos sólidos no es más que consecuencia de la situación de la pandemia que hemos sufrido. Aparentemente algunas personas entienden que, que para una cosa es muy grande y para otra no es tan grande. Pero realmente a nosotros nos afectó grandemente cuando eh, nuestro mecánico, uno de los mejores que quizá hay o hubo en este país, se nos murió a causa del, del coronavirus. Lamentamos escuchar eso. Lamentamos eso muchísimo. Todavía es una persona que la recuerdo todos los días porque era una persona muy especial. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento también los mecánicos que lo acompañaban a él deciden irlo a enterrar a Haití porque era haitiano. Entonces, Uy. eso trae una consecuencia que duramos unos tres días, que eso me coge a mí de sorpresa, porque es una cosa inesperada, y nosotros inmediatamente nos ponemos la pila y encontramos, gracias a Dios, un equipo muy bueno de aquí de San Francisco de Macorís y estamos resolviendo todos los problemas. Inclusive, yo puedo decir que nosotros estamos en un 95% de nuestra capacidad. Nosotros recogemos alrededor de 250, 300 toneladas de basura diaria, que es mucho. Eso no es sí, un chingo. Eso no es un, eso no es un poquito. Entonces lo que pasa es que la gestión nueva todavía no nos hemos acoplado al 100%. ¿En qué, en qué sentido? Cuando yo entré a Móvil Soluciones, eh, eh, acoplarme con la gestión anterior me tomó un tiempecito, porque es normal. Entonces llegamos a un acuerdo donde las brigadas de barrido de aceras y contenedores coordinamos que cuando ellos la recogieran, me la dejaran depositada en las calles y yo la recogía a una hora precisa. ¿Qué ha pasado? que no sea la razón de que el ayuntamiento, en este caso, ha modificado los horarios y no hemos coincidido. Entonces, ¿qué pasa? Que la basura se pasa el día entero en las calles hasta que yo llego en la noche, porque en el día no puedo recogerla con unos camiones que pesan 4 o 5 toneladas, en el medio de la ciudad sería un caos. Entonces, eso es lo que está pasando, que en el día se vea que hay fundas negras en la calle y la gente va depositando basurita y entiende que se puede hacer un vertedero. Pero mi llamado aquí a la población especialmente es que me ayuden con el sentido de que en el día no me saquen la basura. Nosotros pasamos todas las noches, mira, nosotros rompemos los estándares internacionales. En Estados Unidos cada uno de ustedes tiene la oportunidad de conocer de que no se recoge la basura diario. Nosotros en el centro de la ciudad, el Capacito, nosotros lo visitamos todos los días. El único día que nosotros, el Capacito, no lo visitamos es el domingo. Me conta, porque yo vivo en, entre la Riva y, y la Avenida de los Mártires. Amado, yo no voy a venir aquí a hablar mentiras. Sí, sí. Yo soy una persona comprometida y lo único que he hecho es enfrentar cada una de las situaciones porque las hay a diario. En Vister Valle, todos los dirigentes comunitarios tienen mi teléfono. Y eso es mucho decir. Usted me puede llamar a mí a las 12 de la noche, a las no, la 12 yo le respondo la llamada. Porque yo estoy comprometido con la ciudad y con la gestión que está. Yo no tengo nada que agradecer, tengo mucho que agradecerle a la gestión anterior y a esta también. Son dos caballeros los que han estado ahí y compararlo en estos momentos, yo creo que es inhumano. ¿Por sí. qué? Porque después de una pandemia y la que estamos viviendo, porque todavía no se no, ha ido y se está grabando. Y no está cumplido ni siquiera los 100 días. No, no, no, no solamente eso, sino que con el, con el ahínco que se Está tratando de manejar la situación, es valoroso, hay que valorarlo, hay que aplaudirlo. Alex era una persona en su gestión que no tengo ninguna queja de él tampoco. Entonces, lo que le estoy pidiendo a la población es que en el centro de la ciudad, yo tengo guagos anunciadoras, porque los domingos la gente me saca la basura como si fuera un lunes. Por favor, lo que le pedimos a la población es que el domingo usted guarde su basura y me la saque el, el lunes en la noche, es un solo día que le pido nada más. Entonces se supone que si nosotros estamos haciendo un trabajo, ahora yo reto, yo reto a cualquiera que me diga a mí que esos camiones no transitan diario en la ciudad. La entrada, la salida de San Francisco sí. de Macorís, el centro de la ciudad. Todos los barrios, nosotros un ejemplo, yo felicito aquí al Santa Ana y a la Javiela, usted va a los martes y usted no encuentra una basura afuera. Porque nosotros recogemos lunes, miércoles y viernes. Y, y a, es increíble que el Santa Y las Ana, urbanizaciones también. Y las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí. Que sí hay deficiencias, sí tenemos problemas con la libertad, que se transita dos veces al día, amado. Eso es increíble. Yo saco un camión desde las 8 de la mañana que empieza a transitar desde la entrada de la universidad hasta la entrada de la guarana Y ese camión transita, vuelve, y otra vez en la noche vuelve sí, y hace el mismo recorrido. O sea, de salida. De extremo a extremo, ese camión. Va y viene inmediatamente en la noche hace el mismo recorrido otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay ningún régimen de consecuencia y la gente entiende que la calle es un basurero, que yo puedo tirar la basura a cualquier hora y yo no puedo mantener una ciudad completamente limpia si no tengo la cooperación de la sociedad. De la sociedad. Estoy de acuerdo. Entonces, cosa, es muy fácil, excusame, sí. Francis, es muy fácil desde un punto de vista venir, no, no, que la ciudad está limpia, que no está limpia. Diario se va. Lo que te decía de los estándares es que eh, nosotros Dominicana limpia exige que por lo menos se visite un solo día a la semana en algunos sitios y nosotros visitamos diario, diario. Cualquier otra pregunta, yo sí, te voy a su ya la eh, Eric, dos preguntas en una. La primera es la condición de los camiones. Hemos visto, sí, verdad. Ya Hemos momento. visto que algunos camiones de recogida de basura Increíble. aquí en San Francisco <ríe> No tienen freno. Uno tuvo un accidente camino a Villa Tapia y otro impactó con una casa. Hay una situación ahí en la condición. Y también lo que tiene que ver con la educación. Yo estoy en mi casa, se me rompió un vaso. Eh, ¿Qué hago con ese vaso? Lo, lo tiro en la basura de manera normal. Yo no he recibido de parte de Movil Soluciones una educación a través de los medios de comunicación. ¿De qué hacer? O sea, de, ¿De qué manera yo debo eh, reciclar o, o de qué manera yo debo empacar eso para que entonces... La persona que va a trabajar con eso no, no sufre ok Mira, primeramente, contestando tu pregunta, es inevitable que donde hay 16 camiones laborando día y noche no hayan accidentes. Eso es inevitable. Uno de ellos fue por una causa mecánica, uh -huh. que fue el de la casa, que inclusive la reparamos. Y no hay ninguna queja porque nosotros no esperamos que el seguro respondiera. Nosotros mismos dimos la cara y reparamos la casa y reparamos el camión que ya está operando inmediatamente. Entonces, la falla mecánica es inevitable. tú ves camiones de todo tipo de empresas que tienen accidente a diario. Yo no puedo decirte que es imposible que no pase nada. Entonces, contestando esa pregunta, el estado de los camiones, a causa del camino al vertedero, no está en las mejores condiciones, pero eh, transitan con toda la de la ley, tienen su seguro todos, y no hay ningún problema con eso, más que cosas esporádicas. Entonces, contestando tu pregunta sobre el reciclaje, nosotros hemos tenido muchos problemas porque la cadena, es muy fácil hablar de reciclaje, pero nosotros, yo tengo un cúmulo de plástico en el vertedero que no he podido encontrar venta. ¿Por qué? Porque la compañía que me compraba los plásticos decidió no cerrar. Entonces, el engranaje se me ha complicado, pero no es nada que nosotros ya estamos preparando nuestra propia planta de tratamiento una planta de reciclaje, donde nosotros le estamos buscando venta directamente, porque a través de un intermediario es imposible, en este país las cosas se complican más ¿Aquí bastante. en Macor y Eric? Sí, aquí mismo. Okay. Eric, vamos a empezar con una planta pequeña, donde nosotros vamos a triturar los plásticos y vamos a venderlo a las empresas que se dedican a la fabricación. Eric, eh, es entendible el punto que planteas, que a raíz de la situación de la pandemia, es posible que no hayan podido dar respuesta, eh, eh, eh, como normalmente lo hacen, por una u otra razón que, que explicaste. Sí. Lo que sí es que a raíz de esto tenemos la realidad de que hay una situación con la recolección de la basura en la ciudad, porque es a diario que recibimos cantidades de denuncias de diferentes sectores, está esa realidad. Eh, otra de las cosas es de lo de la limpieza de la ciudad, por ejemplo, la parte céntrica, el mercado municipal, los fines de semana. Tenemos una situación. Eh, nos has planteado algo sobre lo que ha hecho que esté pasando esto, pero con miras a resolver, ya sea un asunto de comunicación, ayuntamiento, móvil, soluciones, entendemos que esto no le pueden como dar muy largas, porque por más que queramos, la gente siempre compara y nosotros decíamos, bueno, Teníamos una situación de limpieza casi total, no había queja y ahora tenemos esta realidad. ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué piensan hacer en la medida de lo posible? Mira, Carolina, déjame hacerte una aclaración. El mercado, nosotros, yo quiero que tú, el mercado tiene una situación. Nosotros tenemos que estacionar un camión a diario en el mercado, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque el mercado no tiene un depósito de basura. ¿Por qué? Porque un, un mercado hecho hace quién sabe cuántos años, sin ningún tipo de visión ni de previsión de lo, que, de lo que viene. Entonces, ¿de qué manera nosotros recogemos la basura en el, en el mercado? Estacionando un vehículo fijo, que ese vehículo pudiera estar en otra zona dando servicio. Ese es uno de los inconvenientes que tenemos, pero eso ya eso es un problema municipal. Yo simplemente, mi, mi, mi trabajo es recoger esos residuos, están ahí. Entonces, tú me hablas de la basura que tú ves en las calles y en, en la ciudad, esa es la basura que yo me refiero, que inclusive José Sánchez, que es el encargado de Ornato, el director de Ornato, está dispuesto a venir también aquí, porque yo le dije, tenemos que dar la cara a la sociedad claro. y nosotros tenemos que enfrentar la situación. Entonces, cuando tú me hablas a mí, yo te expliqué hace un ratico, le explicaba a Francis, perdón, que la situación con la basura que tuve en la ciudad, es porque no se ha coordinado todavía un horario de que los barredores o las brigadas de barrido de contenedores y aceres, que eso le, le corresponde al ayuntamiento, coordinen conmigo en mi horario que a mí me conviene de depositarme esa basura. Le dije a José, José, a ti te conviene ponerme el barrido en la noche y yo en la noche cuando recojo mi basura me la llevo toda. ¿Y cómo van esos acuerdos para que esté limpio? Bueno, esté tú sabes bien. que eso es parte de lo que es un engranaje. Hasta que la política no pasara, todavía oh, yeah. había mucha... Eh, todo eso no tenía... Amado como... lo dijo, aquí ellos andan en política. Pero ya, eh, no, hasta que la, ya gracias a Dios la política pasó y nosotros vamos a ir resolviendo eh, todo ese tipo de inconvenientes que son menores. Y cuando tú hablas de que es un problema de salud, la basura de un día no es un problema de salud. O sea, estamos hablando de que una funda negra que dure desde la pontu de las 10 de la mañana a las 8 de la noche que yo la recoja, no es un problema de salud. Un problema de salud es un cúmulo de basura o un vertedero que nosotros lo hemos eliminado todo. En la salida a Villa Tapia habían dos en la, eh, eh, y los dos se eliminaron. En La Libertad habían dos que todavía no da trabajo, pero son dos veces al día que metemos un camión. Indiscutiblemente ustedes han hecho un gran trabajo eh, con lo que tiene que ver con lo, la recogida de desechos sólidos en San Francisco. Lo que la sociedad se ha quejado es. En estos, luego de la de, de que asumió el cargo, el Siquio. alcalde Siquio en También Rosa. yo veo que hay muchos casos políticos, aunque no puedo negar que esa situación se nota que hay una basura, pero no es una cosa del otro mundo, no es una cosa de alarmarse, no es una cosa de aglomeración de basura, no es una cosa donde la basura permanece más de ocho horas, que no estoy de acuerdo, porque en la gestión anterior eso era una locura. Eso era, eso, era ponerse, eso era la mano en la cabeza. Pero nosotros llegamos a acuerdos y llegamos a entendernos y eso no pasaba. Entonces, ¿qué pasa? qué cuestión de afinamiento. Es una cuestión de simplemente, pero nosotros estamos dando la misma capacidad que en la gestión anterior. Okay. Okay. O sea, okay. Nosotros estamos trabajando a la misma intensidad que en la gestión anterior. Eric, <coughs> hay algo importante que creo que debe tener una comprensión por la sociedad los roles que ustedes desempeñan y lo que desempeña el ayuntamiento. Yo tengo claro de que el ayuntamiento nunca se desprende de la responsabilidad de ornato y limpieza, Correcto. que es a donde tú dices que debe haber acoplamiento sí. que hubo en el pasado. ¿Qué definición tienes tú como labor, como empresa que presta un servicio a la ciudad y cuáles son las responsabilidades que tienen para ayudar? a la empresa, a cumplir con eso el ayuntamiento? Mira, Francis, a nosotros nos corresponde la recogida de lo que es residuo sólido, incluyendo los orgánicos. Entonces, la, el ayuntamiento le corresponde la parte de lo que es escombros y le corresponde lo que es la limpieza de los jardines, esa... Eh, esa eh, los desecho de que cuando uno limpia ramos, cuando cerramos ah, eh, ¿por porque el camión que nosotros utilizamos son camiones cerrados y un escombro con la presión de una, de una botella hidráulica me debarata un camión o sea rompe el camión el sistema hidráulico no lo soporta por eso se utilizan los camiones cielo abierto entonces esa es la parte donde ellos están de un lado y nosotros estamos del otro pero mancomunadamente nosotros nos damos la mano Cuantas veces yo me necesiten a mí, yo estoy dispuesto para ello porque nuestro enemigo común es la basura, es uh -huh. los residuos. Aquí nosotros no estamos quién se lleva el mérito o quién no se lo lleve. Nosotros aquí el único que tiene que ser beneficiado es la ciudadanía. Yo quiero una cosa: se tiene contemplado llegar al punto en que la basura verdaderamente sea un negocio próspero, tanto para la empresa como para la ciudad, me refiero. Se, piense, ¿Se tiene contemplado una recicladora? Claro que sí. Nosotros tenemos contemplado una planta recicladora regional, que es un proyecto bien ambicioso porque realmente el proyecto de la basura, eso es simplemente el primer escalón de lo que, donde nosotros queremos llegar. Eh, pero eh, eh, sí, eh, ¿Concluye? Eh, no, está bien, no hay ningún problema. Eh, fíjate que toda la preocupación de la ciudadanía está cifrada en, la, en, la, en los residuos sólidos que se ven visualmente, valga la redundancia, en las calles y, y, y los lugares de la ciudad. Ya nadie piensa cuando ya ese residuo sólido es transportado al destino final, pero resulta que ahí, ahí hay una gran problemática que se da, que también la compañía móvil soluciones tiene que lidiar con eso y trabajar con eso. ¿Está en los planes de Móvil Soluciones eh, hacer más eficiente en materia de menos contaminación ambiental la parte de la, la disposición final? Bueno, Fulvio, como tú bien sabes, que conoces esa área bastante, tú sabes que en todos los vertederos o gran parte de los vertederos a nivel nacional sufrieron eh, incendios en estos momentos o hace un tiempecito atrás vimos que todos estaban incendiados. Nosotros hemos mantenido un control eh, constante, con seguridad de día y de noche para evitar, ¿por qué? Porque a cualquiera se le va de la mano sí. de que te prendan lo fácil y lo vulnerable que es prender un vertedero. Eh, el camino al vertedero, tú sabes lo tedioso que ha sido para nosotros. Nosotros hemos hecho una inversión de más de 10 millones de pesos en el camino. Que Fulvio es testigo de eso, que conoció que ese camino era un desastre. Sí. Eso era un desastre. Y nosotros teníamos la garantía. Un elefante blanco cuando. No, no, no. El ayuntamiento, porque es lo que se invierte ahí. Se no, eso se perdía. Mira, manejar el, el, el vertedero eh, es uno de los puntos clave de, de Móvil Soluciones. Y nosotros tenemos acceso, incluyendo en tiempos difíciles. Hay todo el mundo, Eric, en la basura. ¿eh? No, no, no, mundo. no, eso es increíble. Mira, eh, lo yo ha... creo que lo poco a mí hasta lo que Los pelos que, lo pelo que te faltan, los perdiste mira, ahí. Amado, mira, ¿sí? hay, una, hay una serie de, de televidentes que a través de sí. WhatsApp nos han hecho preguntas que Carolina te la va a hacer en un momento. perfecto. Okay, no, que el costo del manejo de ese vertedero sí. prácticamente se traga el costo, eh, la inversión del móvil. ¿sí? No, no, no. Eso es Adelante, eso es Carolina. Esta de la ciudad no solo depende del alcalde Sino también de la educación de la gente Dice Lorena Dice eh, también Por acá nos manda Una pregunta Dice ¿Por qué tienen camiones tan viejos? Luego de, luego de Víctor Un Los camiones ¿por qué son no, Léelo, no importa ¿no? Aunque no salga en el aire Alguien me envió la pregunta en el, ajá, Luego de Víctor ¿Por qué tienen camiones antiguos o viejos? Bueno, eh, lo que pasa es que esos camiones, aunque son viejos, son de muy buena calidad okay. y hacen su trabajo y son bastante costosos y lo que estamos esperando es tener un mejor acceso al vertedero para hacer inversiones en camiones nuevos. Okay. Me imagino también que los residuos de la basura, eh, el ácido, corroe muchísimo. Corroe muchísimo. Es, es válido. Tenemos otra preguntas. Sí. Mira, hay algo. Tenemos que... otra pregunta. Sí. Sí, ah, la, la, la, sí. Okay. yo les ahora Ok, dice, Fran, te las voy a leer y tú respondes, sí, porque sí. son como cuatro O sea, no preguntas, sino algunos comentarios Dice Francisco García eh, Bueno, él puede dar miles de cosas, pero la verdad es que San Francisco está lleno de basura Y hay decenas de vertederos oh. improvisados, dice Francisco García Luego responde, para hacerlo más sí. rapidito. Juliana, más del sector Gregorio Luperón, dice, Buen día, hazme el favor de decirle a Movisoluciones que por el barrio Gregorio Luperón tienen 15 días que nos pasan los camiones, específicamente calle B, E y C, dice sí. Juliana, en el sector Gregorio Luperón. Ya, entonces, bueno, esos son los que tenemos, básicamente. Claro. Adelante. Claro, Mira, eh, la primera pregunta nosotros tenemos problemas porque no no te puedo decir que en un 100% tú vas a tener a San Francisco de Macorís. Es grande. A nosotros se nos incluyó. Eh, nosotros llegamos al Cigual. Nosotros subimos a, a Tabalero. Nosotros vamos a, a Honduras. Oye, nosotros abarcamos toda esa zona, San Francisco de Macorís. Jaya también Jaya también. El Aguacate, claro. por aquí arriba. El Aguacate, nosotros vamos. Entonces tú te pones a ver. Si yo tengo un 100% y del 100% tengo que tener una deficiencia, tengo un día un camión que se me piche y no llego a la hora adecuada, yo llego al otro día, pero la asistencia es muy raro. Hay veces donde yo he cruzado por zonas que me dicen, mire, el camión tiene 15 días, pero te va donde el vecino y el vecino dice, no, pero la basura mía se la llevaron. Sí, porque a veces hay gente que llama... Entonces, no voy a decir que ese es el caso, porque tampoco puedo decirlo. Pero, porque pero hay, puede dar. Hay, hay casos donde pasa eso. ¿Otra, una tienen persona? supervisores que supervisen que las rutas se cubran adecuadamente? Nosotros tenemos cuatro supervisores okay. y tenemos también un sistema de GPS en los camiones. Okay, que lo monitoreamos. Inclusive perfecto. cuando el camión dura más tiempo de lo normal en un sitio, manda una alerta. Ya abierta. ustedes se dan cuenta. Okay. Mira, hay algo que hay que saber, hacerle saber a la población y, y es que no se puede limpiar y ensuciar como ciudad. Hay un vertedero improvisado que es tradicional en la esquina de la calle L o la C frente a la, a la en la Villa Olímpica que creo que ustedes deben de reunirse con los moradores de la Villa Olímpica para que sean los primeros. Yo vigilantes. creo que lo he visto. Se convierte en una loma hasta de, bueno yo creo que le pusieron un, un tanque ahí ahora. Mira lo que le dice Roberto a Eric. Eh, dice él. Eh, bueno, creo que le quieren hacer daño a esta compañía, pues yo soy testigo de que realizan el servicio, lo que sucede es que nosotros carecemos de mucha disciplina porque arrojamos basura en las calles, dice Roberto. Otra persona eh, propone no. sobre las multas a las personas que sí, no cumplan con debe, el horario, que la tiren en ser las ya calles, la legislación municipal. Sí. Mira, ¿Lo Carolina, lo que eso le tienen que ponerse en eso. Yo creo que ese ah, es el punto, hecha. este sí, ese es, es el punto hecha. clave. Está Ninguno de nosotros está bien. Tenemos que ser sinceros, usábamos cinturón antes de la multa, sí. ninguno, sí. ninguno usábamos cinturón antes de la multa, hasta que nosotros no nos convencemos con el bolsillo, la lamentablemente usa, ¿sí? si no hay una consecuencia, un sí. régimen de consecuencia, donde usted si el camión cruza en la noche, porque usted saca una basura desde las 7 de la mañana, hasta Eric. las 8 de la noche. Eric. Hay una resolución en el ayuntamiento. Yo espero que entonces la Yo, nueva yo trabajé esa resolución de, de aplicaciones de multa en hecho de residuos sólidos en la parte urbana. Qué bueno. Yo, yo espero que él, se ponga en práctica. Mira, estamos ya al final, ya terminamos la entrevista, pero te, te quisiera sugerir lo siguiente. Es bueno que se le informe a la ciudadanía las rutas, cuáles son y los horarios. Quizás un anuncio institucional donde todos los medios de comunicación de la ciudad puedan aportar, verdad? Eh, que no es mucho, es una, son unos segundos de un anuncio institucional indicando eso, pudiera ayudar a que la gente sepa... Eh. Amado, yo tengo tres años en la compañía haciendo la ruta día por día. Yeah. Inclusive ustedes fueron parte también de la campaña que hice que eh, duramos tres meses anunciando sí. la, los horarios Exacto, y, si hizo, y diciendo los días que no se podía sacar la basura. Sí. Y realmente hizo efecto, pero es muy costoso. Y en una empresa donde todavía no, no reporta un solo mes de beneficio, seguir en eso es cuesta arriba. bueno Pero lo vamos a tener en cuenta. Pero antes de, de que se termine, sí, sí, yo sí, sí quiero lo... que, por favor, sí, sí. la ciudadanía tome en cuenta que en el momento de la pandemia, cuando todos, estábamos muchos estábamos en nuestras casas, cada uno de esos empleados de Móvil Soluciones estuvo en la calle recogiendo basura y arriesgando su vida y Eso su familia. Cuando en el ayuntamiento todos estaban, eh, dejaron de laborar. Sí. Y yo quiero que esos empleados, eh, por lo menos la ciudadanía, se los reconozcan. Se los reconozcan. Sí. Y gracias. que valore y que cumplan sí. con cumpla, lo que tiene que... Hay muchas personas escribiendo. Sí. Un, un, bueno, ya bueno, más, más adelante ya. lo leeremos. Es, Bien. Bien. Sido y importante gracias, gracias, gracias, gracias, gracias Eri. No se Gracias, Eri. Señores, señores, muy buen día y muchas gracias. Por es gracias importante. a ti, Pasa feliz resto del día, eh, Eri. Igualmente. Señora <ríe> Eri Risset, gerente general de Móvil Soluciones, una, la compañía que está encargada de recoger... Una el, compañía nuestra de San Francisco de Macorís. Exacto, encargada de recoger los desechos sólidos. Pero Móvil Soluciones no puede hacer el trabajo si nosotros no ayudamos. Así es. Y Eri lo, lo dijo de entrada y yo quiero yo no. Mira, antes amado, de que terminemos la entrevista. Gente que su, los camiones pasan por los lugares donde viven, Chamo. ellos salen en su motor o, o vehículo y donde hay un, impro, un vertedero improvisado, los se desmontan esos descarados. Eh, sí, yo sí, lo sí. he visto, sí. desmontarse. Bueno, en la y Guasuma tienen así, un vertedero. Hey, tiran. El, el ¿Cómo basura, pueden? No la dejan en su, frente a su casa no, no. donde pasa Sino bueno. que va y se la tiran a otro Entonces yo creo Que la, la comunidad de Villa Olímpica No debe permitir ¿Tú sabes lo interesante que sería sí. Que cada apartamento tenga la, la basura Donde está dispuesta, que tiene su lugar sí. Y que pase sí. alrededor Bueno, yo pienso Que nosotros tenemos que aportar mucho Para que claro. la ciudad esté limpia Y siga limpia, hasta ahora Móvil Soluciones ha hecho un trabajo que hay que reconocérselo eh, y creo que debemos de seguir aportando para que eso siga, sea así. Gracias, Eri. Muchas gracias a ustedes. Cómo no, nosotros volvemos en breve, señores, no se vayan. Todavía queda más contenido de, de mañana. Bien.